gráficas que están en el apéndice del libro, si sí, las del KTS y la del QS. quiero saber si estoy tomando las que supongo yo que son las correctas, ajá, ok. Eh, vamos a vamos a hacer eso entonces, profe, también quería saber pues eh, si es posible que la clase de hoy la tomemos para hacer un ejercicio con usted que lo pueda lo podamos hacer de la mano con usted para ver cómo lo realiza usted y, y así tener una idea yo eh. también tengo también tengo dudas con el tema de cómo se calcula el ATS y, y y, o sea, es como que para poder saber si en esta clase podríamos hacer un ejercicio con usted Félix pero ya hemos hecho sí. varios ejercicios no sé qué qué más que ya este el, tema, el que hicieron pues, este tema, que hicieron ustedes es el último sí yo sé lo que le estaba diciendo es que pues ese lo hicimos nosotros entonces pero no no sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal entonces para, para ver si lo podríamos hacer con usted para, para confirmar que todos los cálculos lo estemos haciendo bien y que en el parcial no, no cometamos los mismos errores. Más bien eso, si, eh, ma, más bien eso. Si quieren de pronto mostrar uno de los procesos que ustedes hicieron, con mucho gusto les puedo eh, ir comentando allí sobre, y, y podemos mirar si tienen dudas allí mismo. Eh, vamos a arrancar aquí con la digamos la presentación eh, les voy a mostrar Primero la pregunta de eh, no, no recuerdo quién fue que preguntó para ver los, los KT y KTS Profesor, una pregunta con respecto al programa NX, ¿qué no se va a manejar ahora para la Disculpa, ¿qué decías con respecto al programa NX, qué cosa? sí, cómo vamos a hacer, porque se pues, tenía planeado ir hoy, pero ayer tiene una noticia de que ya no se puede ir a la universidad. Entonces, ¿cómo se va a manejar ese punto para que pues, podamos instalar el programa en nuestro computador? Bueno, la instalación la pueden hacer, porque pueden descargar e instalar. En la cuestión de la licencia, pues ahí sí tienen que ponerse de acuerdo conmigo, porque toca tener acceso al portátil de ustedes. Yo tengo forma de meterme a la red Wi-Fi de la UTV desde aquí de la casa. Entonces me tocaría ahí hacer eso para, para, para hacer esa parte, ese proceso, pero sería lo único. Entonces vayan haciendo la instalación y luego hablamos de cómo pues tenemos tienen que... Lo hemos hecho, o sea, algunos alumnos vinieron, me trajeron el portátil y pues yo saco el momento para hacer la cuestión y ponerlo aquí desde la casa ok ok profe gracias eh, bien entonces las la gráficas del kt y el kts básicamente estamos hablando de la, la tabla a 15 eh, A158, A159, son estas figuras, voy a ponerlas aquí en la, esto... Eh, profesor, si quiere yo puedo compartir el trabajo para ir revisando aquí entre todos. Ah, bueno, sí, cómo no. Mira, eh, la figura A15-8 es la que tiene el KTS, que es el de torsión, y la A15-9 tiene el, el KT. Aquí tú te das cuenta en la figura porque las flechas indican que es flexión en el de abajo y... El de arriba. No, tiene, hacer zoom. Eh, sí, aunque eso ya lo habíamos hecho, pero bueno, vamos a hacerlo nuevamente. Entonces aquí el KT. Ah, profesor, de igual manera podría ponerla del QS. Sí. ¿De igual manera qué? Eh, Podría poner las gráficas del QS. Ah, ok. Sí, claro. No hay ningún. Que Clara no la dejamos entrar. como va a ser? Aquí está. Sí. Ya. Yeah. Bien, entonces, la gráfica del KTS, que es esta, es la primera. KTS, entonces, aquí hablamos de torsión. Entonces la, ahí está la, la cuestión del, del KTS, eh, pues no, no eh, pues con, el, con la referencia de la encuentra, figura A 158 ahí está y ven el símbolo que tiene la, los símbolos de torsión para un cambio de diámetro en un eje y la que corresponde al KT que es el de flexión son concentradores de fuerza en general sino que estas condiciones son muy comunes pues son las que más usamos aquí está el Cate. ¿Y ya alguien consiguió el libro de Peterson? ¿O no lo han conseguido? Nada, profe. Joan Manuel, si sí, lo sí, estaba profesor. buscando. Joan Martín, sí. Sí lo conseguí, pero no he tenido tiempo de... De revisarlo bien por los parcelas que tenía hoy, pero no lo conseguimos ayer. En realidad, sí, yo, yo nunca me he puesto a buscarlos, porque la verdad nunca he necesitado meter eso, yo siempre miro en la gráfica y me parece más rápido que poner los polinomios grado 6, pero aquí está, eso es de esta referencia que el libro la tiene. Factores de concentración, eh, des, factores de diseño para concentración de esfuerzos de Robert E. Peterson, Diseño de Máquinas, volumen 23, número 2 del, del 51. Es antiguo, pero esos factores se calculan, el cálculo de eso es analítico, se resuelve la ecuación diferencial que representa el equilibrio de esfuerzos, es la ecuación de balance de momentos para un sólido elástico, se resuelve esa ecuación diferencial en algunos casos con métodos numéricos y de allí se obtienen los valores que están... Entonces, tabulados para los distintos casos de concentración, como estos que estamos viendo acá, para flexión o torsión. Bueno, aquí con esto, ¿hay alguna otra pregunta de las gráficas de los concentradores? Eh, la del QS, profesor, eh, ¿cuál es? es? Yo utilicé la de figura 621, pero quiero comprobar si es esa. 6.21 y esa ah bueno pero esa es la del Q espérate un momentico si miramos aquí eh. muy bien entonces lo que quieres es ver la gráfica del Q Sí, la del QS. Y sí, la del QS, o sea, la del la, la del, el QS es La del sí QS, es la 621. Y esta es la sensibilidad a la muesca. Sensibilidad a la muesca. Para... Que es la que usamos para flexión. Está acá. Fíjense los valores: 0,6, 0,8. Dependiendo de cuál es el radio en milímetros de la, de, del cambio de curvatura, el radio del hombro. Y dependiendo de la resistencia última a la tensión del material. Y el, profesor, para aquí la actividad, nada más nos dio el SI. ¿Cómo? Para la actividad nada más teníamos el SI. No entendí. ¿Cuál SI? Usando los datos del parcial, nada más nos daban el SI, pero la gráfica pide el SUT. Ah, ok, el SI. El uh -huh. SI, sí, de eso hablamos la vez pasada, que podían usar que la S-Y es el 80% o 85% de la S-última. Okay. Yo creo que ya en este caso, pues sí me tocaría darles ambos. La Ahora, normalmente lo que, lo que a uno le dan es cuál es el material. El material es tal, 1040, 1020, 1030. 20 ¿ok? Y ya ustedes buscan sus propiedades, ese último, ese Y lo que necesiten. Creo que en este caso más bien voy a ir de esa forma. Les voy a dar cuál es el, el, la referencia del material para que más bien busquen a partir de allí la. Las sí, profesor, eh, para utilizar más o menos la gráfica, uno se ubica con el radio de la herramienta y el ese último en, en megapascales o en gigapascales. Eh. Ese radio usted no los da, al igual que la temperatura sí, de trabajo el, para el KD o algo por el estilo Sí, claro, el ese último. Normalmente trabajamos con aceros de 400, 500 o 600 megapascales que quedarían en este rango. Los radios de curvatura usualmente estamos hablando de 1.5, 2 o 2.5 milímetros. O sea, aquí el cubo está en el rango de 0.65 a 0.80 y algo. Pero. Eh, pueden tener un acero de mayor especificación, con mayor eh, resistencia última, entonces para eso es la gráfica, para tomarle el, el valor aquí. El QS está en términos de la dureza brinel del material. Esa dureza brinel ta, se pueden correlacionar con la resistencia última, si ustedes se dan cuenta, eso también está en la tabla. Si ustedes van al apéndice, ahí van a encontrar eh, que se puede correlacionar todo eso. O sea, pero para el QS se utiliza con la dureza Brinel en vez del SU. La dureza Brinel de la es, del S último. Entonces vamos a cogerlo aquí ya les muestro eh, acá la dureza briner va relacionada con la resistencia última ustedes lo pueden ver directamente aquí inclusive ustedes pueden tabular esto o sea nadie dice que... No. Tienen eh, resistencia última a la tensión de 300, dureza brinel de 86, 330, 95. Todo esto se puede tabular y entonces aquí les da más o menos la correlación de la dureza brinel con la resistencia, ¿sí? Para estos aceros, aceros al carbono. Entonces ya ustedes saben que si tienen un acero con 830 megapascales, la dureza Brinel es 250. Entonces, como estos números no es que cambien mucho de la dureza Brinel, por eso es que aquí hay muy poquitas gráficas. Digamos, está entre 200, menor a 200 o mayores de 200. Menor a 200 serían los, los aceros blandos, mayor a 200 son los ya muy duros, entonces prácticamente en la mayoría de casos que ustedes vayan a trabajar eh, prácticamente van a coger durezas menores a 200, si se dan cuenta para que llegue a 200 ya son 700 megapascales de resistencia última que tendrían que usar. Entonces, ese es el valor del, del QS. ¿Listo? Ahí está el Q, el QS. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a darle la oportunidad a... ¿Quién fue que dijo que podía compartir? Eh, yo, profesor. que iba a mostrar su trabajo. Eh, ya lo presento. Polonia, Cristian. Sí. Adelante. Entonces dejo eh, de presentar aquí. Eh, me confirman que se está viendo. Es correcto. Sí, Samani. Se, sí, se, eh, se ve el... el, el el archivo máximo. Sí, ahí se ve el archivo de máximo. Eh, ok. Eh, nosotros técnicamente utilizamos las funciones eh, para hallar el, la, la fuerza tangencial, la radiar y la última. Y eh, aquí dentro de las funciones tenemos lo que sería el esfuerzo... ...el eh, el esfuerzo normal, el esfuerzo de bombice y el esfuerzo de bombice alternante y el esfuerzo de bombice eh, medio. Eh, lo hicimos como funciones para evitar más errores dentro del cálculo. Por así decirlo. Eh, déjame funciones. Entonces, miremos la del bombice alternante. Eh, la de acá arriba. Ok diámetro, momento, ah solamente con el momento flector de una y da el esfuerzo flector listo, y la del FOMIS en medio, déjame ver está acá abajo diámetro, torsión, ajá y las presiones eh, okay. el, las SR eh, entran aquí con SR, SR y el SD ah ok, ya le, ya le das de una vez el esfuerzo radial y tangencial okay. Sí, las presiones las hay por acá en otras funciones también que serían okay. con el, la presión externa, la presión interior el radio exterior, el radio interior y el radio de análisis por así decirlo Miremo, mire, sigamos mirando la función del esfuerzo medio bien C es D sobre 2, la inercia ojo con la inercia porque si hay hueco si la presión, si hay presión interna, la inercia tiene hueco, entonces tienen que coger diámetro externo menos el diámetro interno, diámetro externo a la 4 menos diámetro interno a la 4, ojo con esa parte, tau KFS por, ahí va el KFS, y no pones el, K, el KTS, el KF, eh, KF. El FF, eh, aquí técnicamente no entraría porque se evalúa más que todo sería en el esfuerzo medio antenado, en el de arriba, ¿no? Oh, ok, ok, listo. Eso está bien. también eh, en el estado sí estaríamos jugando por el KFS. Sí, sí, ahí va. Entonces tienen la matriz, los autovalores, los esfuerzos eh, principales 1, 2 y 3... Ahora, no es necesario que los calcule en ese orden, yo los puse en ese orden porque normalmente el que nosotros llamamos el, el mayor es el que aquí se queda de segundo. O sea, aquí en el guardado de, de los valores podría cambiar el, el orden. Eh, Aló, profesor, ¿se le escucha? Sí, más, sí se escucha. No, eh, con el profesor que no se escucha cuando está hablando. No sé sí, qué me, más. Pues, el profesor pues, le cayó el internet. Ah, tú, espera. Bueno, ya aquí está lo del KB, si el diámetro es mayor a 51 o si no el otro, para que lo haga directamente, para no estar teniendo que depender de esa parte también. Cierto, sí. Bueno. Buena idea, gracias. Lo mismo está con el ST y el SR, solo habría que ponerle las entradas. Ey, Cristian, esa vaina es la del condicional del, de la clase pasada, ¿cierto? Sí, el condicional del... Para el KB, para las demás cosas no metí condicional porque ya sería tremendo enredo meterlo en el código. Sería un condicional dentro de una función y esa no, no me quiero meter con eso. Oigan, el profe se salió. Sí, parece que se le cayó el internet. Ya volví a entrar. ah eh, okay. Profe, una pregunta. Entonces aquí el SM1 y el SM2 y el SM3 se los puede cambiar los B. Sí, se puede cambiar el orden. Bueno, entonces ya vimos eh, la función de FOMIS es medio. ¿Qué más? El KB... Eh, el KB, si, eh, si está en unidad de, de sistema internacional, aquí para que haga el análisis de si el diámetro es menor a 51 o el mayor y que realice okay. eh, su cambio. El STS es el tangencial. Común 1, común 2 y denominador. Con signo menos, el radial con signo más, perfecto. Démosle abajo. Eh, aquí eran para la anterior tarea tareas que tenía la suma estocate y la recta estocate y la probabilidad de fallo. Ajá, que eso lo teníamos de antes. Listo, pero eh, distancias: estas son las distancias, estas son las fuerzas, eh, las tangenciales, las radiales, las sumatorias de fuerzas los productos puntos. Los momentos en eh, la ayuda de las ecuaciones, el guardado de las reacciones y los traslados hacia el eje, los diagramas para saber dónde está el momento máximo y menor y así sucesivamente. Y aquí el diseño estático, que lo hicimos con el esfuerzo de World Con factor de seguridad 2,5. Sí. Ok. Y aquí está lo que hicimos para allá el S último, porque no nos dio el SIE, que fue, sería el SIE sobre 0.84. Ajá, ok, dale. Eh, ya después de esto comenzamos con el análisis de fatiga, eh, poniendo, por así decirlo, un, los diámetros, eh, unos diámetros ideales para comenzar la, la iteración. Siendo de A y de B, eh, donde se encuentran lo, los ejes. Mira acá, pero entonces el, el 3, ¿por qué lo pones de 82? O sea, el 3 sería el último la última sección del, de, del eje. Ah, ok, ok. Y el A eh, y el B son donde están los engranajes. Exacto, el A y el B son donde, ah, están, los B son donde están los engranajes. 84, 85 y 84, ok. Profe, yo tenía una pregunta ahí. Eh, cuando uno va a hacer el diseño eh, para fatiga, ¿sería lo ideal comenzar con el, el diámetro del centro? El que es el más grande, el que tiene cero concentradores. Y de ahí salir y diseñarlos de afuera. ¿O, o sería mejor diseñar el, el primero, después el segundo, después el tercero, después el cuarto y después el quinto? ¿Cómo sería mejor? Bueno, eso influye un poco en el sentido que puede causar que tengan que hacer menos iteraciones. Pero estamos hablando de una diferencia entre que en total, en total, en todas las secciones, tengas que hacer 12 a que tengas que hacer 16 iteraciones, por ejemplo. Entonces, realmente no es, no es muy grande la, la influencia de eso. Ustedes pueden seguir un proceso estándar de izquierda a derecha, como lo vienen haciendo, eh, y, y pues es prácticamente lo mismo. Eh, con respecto a eso, nosotros tuvimos que cambiar el, el diámetro 1 y el diá, y el diámetro A, donde estaría el engranaje, tuvimos que tirarlo demasiado alto de, desde un inicio, porque no nos estaba tirando un valor, por así decirlo, satisfactorio, nos daba de cero punto y puya lo, el factor de seguridad de la Ok. Eh, una pregunta, profesor. Eh, aquí como trabajamos con acero, el SP siempre sería el S último por el 0.50. 504. Así es. Sí, así es. Para acero, ¿cierto? Sí, así es. Para los aceros al carbono. Y aquí utilizamos el, el caso A con el para los valores que dio usted en una tabla allí hace rato no me acuerdo exacto, creo que es para la terminación superficial si no estoy mal maquinado eh, es para maquinado el, sí, para, o sea, para pero maquinado. An de deben anotarlo ahí en el código, deben poner eh, como se trata de un eje maquinado o torneado porque eso cambia dependiendo de si es torneado esmerilado o acabado eh, por el trabajo en frío o por trabajo en caliente. El acabado superficial es el que varía y el caso A. Y sí es importante que cada vez que ustedes usan esas ecuaciones eh, que son específicas, de condiciones específicas, ustedes refieran cuál es la fuente de información y el criterio que están usando. Eh, bueno, para el caso B, aquí ya, como dije, tenía una función arriba que hacía la relación de diámetro para el LIF si era mayor o menor. Para Perfecto, bueno. El, para, ¿cómo se dice eso? Para el sistema internacional. Eh, el caso C, eh, que no varía igual que el caso D. Ok el caso D, utilicé de la clase que se trabajaba a 50 grados Fahrenheit o centígrados, ¿no me acuerdo? Centígrados. Eh, luego está la resistencia a la fatiga, que serían toda la sumatoria de los concentrados de esfuerzo, más el... Sumatoria no, el, multiplicatoria. La multiplicación, la multiplicación por el SEP. Y ya aquí comenzamos a poner el radio de la herramienta, el diámetro, el DA, que sería el primer engranaje con respecto al diámetro 1 de la sección 1. Y aquí está el RD. Eh, eh, antes aquí tenía las gráficas, pero tuve que quitarlas porque Máxima, cuando corre gráfica, técnicamente se demora como 7 minutos para correr todo el código. Y con respecto a eso, sacamos el valor de KT, el KTS, el valor de Q que se mantiene constante al igual del de valor de QS. Y aquí están las fórmulas para el KF y el KFS. Okay. Eh, ok. Aquí está la parte donde dice cuál es el valor de. Aguántate, pero eh, en esa primera sección no había presión interna. Entonces, sí, por eso la tengo ¿cómo igual a hacer ¿Le el diseño Le puse presión externa e interna. Ah, y ok, cero. ok. Igual que listo, el radio 1, igual a 0. lo evalúas, pero te da cero Exacto, y el radio interior ya todo lo trabajé en metro, en la unidad más simple que hay, por así decirlo. Si este está en milímetro, lo trabajé sí. en metro aquí sobre 2. Luego okay, aquí okay. hay el valor el ST y el SR. Eh, con la función. Aquí quedarían ya expresados en cuestión de pegascales, pero como no hay presión quedan igual a cero. Eh, también después sí. tendríamos okay. el diámetro 1, el momento máximo y el torsor que lo, tomé, lo llamé de allá de, de el análisis estático. Luego okay. hago, Y ahí en ese caso, la, ahí se ve exacto, la torsión da cero. Perfecto, sí. sí. Sí, como la torsión de cero tuve que eliminar la parte del esfuerzo medio. Ah, ah a... sí, porque entonces saca, saca un error ahí. Sí, por eso aquí está en cero en la última parte del factor de seguridad. Perfecto, eh, listo. Entonces el Sbma lo calculas con la fórmula, valor numérico, da por 10 a la 7, y el factor de seguridad ahí te da te da con 2.25 de una. Ah, claro, porque ya ese es el último valor. Sí. Pero tú estabas buscando era 2.5, ¿no era 2.5? No, 1.4 uno, uno para el factor de seguridad de la ASME. Este era el anterior de 2.5 con el esfuerzo de fatiga. Ah, ok, ok. Listo. Entonces, ahí te... Pero ahí entonces está sobrado. No, sí. aguántate. El factor 1. de 1. seguridad 14. de la ASME, el de la ASME, si te da 1.14, ok. Uno sobre la red cuadrada, ok, sí, el de ASME sí es 1.14. Perfecto. Profe, también le iba a preguntar eso. ¿El factor de seguridad con el criterio de asme es también el mismo que el que tiene el factor de seguridad para fatiga normal con y corriente de 1.14 a 1.4? ¿O es un rango diferente que se debe obtener? El factor de seguridad para fatiga, sea cual sea el criterio, es el mismo rango desde 1.1, digamos, hasta 1.7, por mucho. Eh, oigan, una, una pregunta y ahí me surge una duda, porque ese NS primero te da 2.25, pero el de abajo es numéricamente igual, debía darte el mismo valor, no entiendo por qué te da diferente. Eh, ya aquí está tomando en cuenta lo del medio alternante y lo del SM, me imagino. No, Hombre, es que el medio alternante te da cero, ¿o no? No, no, el eh, medio alternante no no da cero. El alternante da este de aquí, 97.53, porque ya la... Eh, para, Exacto, y la SF, y, y, pero ¿por qué te da...? Este es el del esfuerzo de Bob para fatiga. Esta de aquí es de fatiga. ¿Por qué ese factor de seguridad de 2,25 lo evalúas con ese FOMISES que tienes ahí? ¿Ese FOMISES qué es? Es No, ese es normal. SBM fm 1 t 1 k ese a qué función es o qué? Ya le muestro la función. Es SBM, ¿cierto? Sí. Este de aquí, el que usted mostró en la clase para fatiga, eh, se calculaba con el KF y el Kf, KFS, que se KF y KFS y la torsión y la flexión. Pero debía dar lo mismo que el otro, porque igual ahí la torsión te vale cero y la flexión es la misma. ¿No, no te da lo mismo que el otro? No. Tiene que dar lo mismo. y vuelvo a GATS, sesión 1 dan estos resultados bueno, yo, a mí me gustaría ver allí el valor de SBM1 en Float ¿puedes sacarlo ahí? Eh, sí sí eh. Tendría que correrlo completo, parecer. ¿Se te demora? Eh, no, como un minuto. Como tiene que hacer el llamado de todas las funciones y evaluarlo todo. Ajá. Resultados. Aquí está. Es este de aquí. Sí, ah, no ¿verdad? es el último. El 4.93. 4.93 esos okay, por es, a es, O sea, por la 40, la 7. 49. ese da 49 megapascales. Y el de arriba te da 97. Y debería dar lo mismo porque en ambos casos estás calculando es el esfuerzo flector. ¿No? ¿No es así? Eh, tendría que la función en teoría sí ahí está bueno igual bueno o sea ahí hay un error en alguna parte ¿no? debe dar lo mismo porque ambos están calculando fomises cuando la torsión es cero y hay flexión ya este, tiene que dar solamente el esfuerzo flector aquí usted tiene por ejemplo el esfuerzo flector es igual al Kf por el momento por el C sobre el y es el que Ajá. tiene aquí dentro de la función, y es el que le va a devolver como el, el valor absoluto, por así decirlo. Y aquí después evalúa el, el esfuerzo factor en medio, aquí con el S1, el S2 y el S3, y en esta función, y le vuelve el esfuerzo de vos mismo, con esto de aquí. Bueno, entonces el S1, pero es que la torsión vale cero. Entonces el S1 es igual al esfuerzo flector, el S2 es igual a cero y el S3 es igual a cero. y eso no da el mismo fomices déjame, hago las cuentas aquí, un momentico, haciéndolo a mano, porque entonces yo les dije un, un, un error en alguna parte, o sea, ahí hay un error en alguna parte, uno de los dos tiene... Entonces, si yo pongo el esfuerzo flector, por ejemplo, de 10... Y el otro es ese es el esfuer, el S1. Y pongo el S2 igual a 0. Y el S3 igual a 0. El esfuerzo de FOMISES, que es la raíz cuadrada de esas diferencias S1 menos S2, todo al cuadrado, más S2 menos S3 todo al cuadrado más S3 menos S1 todo al cuadrado dividido por 2 y a eso le sacamos la raíz cuadrada si sí da lo mismo el Fonvinces tiene que dar el mismo 10 que es el mismo esfuerzo flector entonces ¿por qué te da diferente? Tratemos de averiguar por qué te está dando diferente. Eh, ¿Cómo sería el eh, resultado? Revísale los valores, porque el uno te da 97 y el otro te da 49. Estás usando el mismo KF, la misma M, la misma C y la misma I. Sí. Aquí está. El mismo diámetro, el mismo momento, la misma torsión. Estoy usando lo mismo. Si hay algún error, sería en, en, en, el, en la función, pero la veo bien. A ver, dime cuánto es el, el diámetro. Ya le digo. El diámetro, eh, cero punto cero Bueno, la C de sobre 2. la I es pi por el diámetro a la 4 sobre el 64 el KF vale cuánto? KF sí, ya, ya le digo KF eh, 1.713 713 y el, y el KFS el... vale el KFS no importa porque la torsión vale 0 ¿El momento okay. es de cuánto? El momento, ya le digo. Momento, 2862.1. Listo. Entonces, el esfuerzo flector, que es el KF multiplicado por C por M, por C sobre I, Eh, debe dar la 97, sí, sí, 97.5, el de sí, arriba sí. está bien, el de sí, abajo está sí. malo. Ese que dice SBM1, SBM, ese está malo. Hay un error en alguna parte ahí. Bueno, eh, listo, entonces, pero igual eso tú no lo vas a usar. No, porque sería el esfuerzo del ASME técnicamente el que usted nos pediría, ¿no? Sí, ese es. Entonces, eh, este factor de seguridad que estás calculando ahí donde tienes el resultado 163 y eso tienes que revisarlo porque ahí hay un error. Debe dar lo mismo numéricamente. Debe dar el mismo 97 y el 97 es el correcto. Bueno. Listo, pero igual no lo usas, entonces sigamos. Ya. Eh, ¿dónde, ¿Cuál es el que debería dar el mismo? El, el que dice... Ese, ahí donde tienes el, la, el cursor, ese que da 49 megapascales debe dar el mismo 97 megapascales. Ok. Bueno, eh, la sección 2 ya sería el engranaje, lo puse de 80, 84 milímetros. El, el esfuerzo principal, por decir el esfuerzo último principal eh, es el mismo que, el prim, que en el primero. El caso A sería el mismo, el caso el B en esa sesión sí cambiaría, el caso C sería el mismo al igual que el caso D y el SF también cambiaría. Ya de aquí sacó la relación de diámetro y ya yo... El K, sub T, eh, el K sub TS y el, el QA, el Q y el QS, digo el Q y el QS se mantiene igual, cambiarían el valor del KFA y el KFS. Eh, aquí sí entraría en cuenta la presión. Ok. No, no, repite, repite esa parte, por favor, si se puede. Lo del, lo del hallar KS para esa zona. El KT. Y el KTS lo hallo por la gráfica. Y el Q y el QS, como es el mismo esfuerzo y el, y el mismo diámetro, digo, el mismo diámetro de la herramienta, eso no eso no van a variar. Solo cambiaría el KT y el KS, por lo cual en la fórmula esta cambiaría en el KFA y el KFSA. Ok. Sí, aquí le estás cambiando de nombre al KF y KFS para que vaya con la sección. Sí. Para no tener que matar la sección anterior, por así decirlo. Eh, sí. Aquí estaría, ya entraría en cuestión la presión de, del engranaje. Profe, ya. tengo una pregunta. Dale. Eh, tengo la una pregunta, Félix. Sí, en el caso de, de esa zona que no hay torsión tampoco en, en esa sección. No, el KS tampoco sería 1. ¿No sería KS también igual a 1? ¿Por, ¿Por qué lo pone de 0.72? No, no, no. Ahí en esa sección sí hay torsión. Él en la anterior en la que no había torsión. Entonces el KTS, ¿por qué, por qué se le pone 1? Eh, eso es lo que me dio en la gráfica. Al KTS, ¿El KTS te dio 1? O de pronto... O sea, esto es otro código que había hecho anteriormente, por así decirlo. Exacto, es? ese es un error. Este ese es un error. error. Sí, ese KTS ahí tienes que buscarlo y corregirlo. Tienes razón, Félix, que ahí debe dar un valor. Y seguramente no, no da uno, debe dar dos con algo o alguna cosa. Sí, ahí no se nos olvidó mencionar. como habíamos olvidado que ahí había una zona de torsión aumentada. es un triángulo que nos pasó. Hacerlo, nos dimos cuenta por el martes, cuando está ustedes retroalimentando, profesor. Ok. Eh, bueno, aquí ya entra en cuestión la, la presión, por lo cual el, el esfuerzo tangencial y el radial ya nos van a dar unos valores. Sí. Y ya tenemos en el, el diámetro, eh, tenemos el momento y ya en, entra en una torsión. Uh -huh. eh, aquí nos da el esfuerzo alternante, alternante, el esfuerzo medio y... Aguántate, sí. aguántate, veamos esa parte con calma. El esfuerzo alternante da 93 megapascales y el esfuerzo medio te da 48 con la torsión y la presión. Ok. Bueno, y ese el que tienes acá que le pones Sbma, ¿por qué lo vuelves a calcular? Ah, eso es lo mismo que hiciste antes, ese factor de seguridad, pero eso es del código anterior, pero eso debías sí, borrarlo, sí. porque eso ya, igual ahí hay la posibilidad de que ese es el que tiene el error y además no lo usas. Ok, o sea, eh, eso era porque este era un código que... El mismo código que le envié de trabajo lo volví a hacer para que quedara más fino, por así decir, sin la imagen. La línea 199 es la que habría que, digamos, ponerle... Eliminar, comillas o quitar O comentarla. Esa están todas las sí. secciones, pero ajá, era para tenerla en cuenta anteriormente. Bueno, y aquí da, da el factor de seguridad de 1.14. Bueno, corrígete de una vez el KTS. Ah, le digo tendría que ver el, el KTS. el de sobre pregunta, pero... el de sobre el de sobre está seguro que es 1.01. punto eh, y aquí estoy tomando en cuenta el diámetro de las, de, el más grande sobre el diámetro de esta aquí. Pero ojo, ojo ahí porque... Ah, bueno, sí, el D2, que es el del centro, tú lo pusiste de 85. Sí. Y el DA, que es el que estás diseñando... De 84. 84. Ok. Ok. 85 sobre 84, sí, puede que de eso. Él hace la simplificación directamente ya allí. El KTS, ¿cierto? Es que me dijeron que estaba... El KTS me daba 1.2. ¿Ya lo miraste en la, en la tabla? Eh, no, lo tenía en el en el código anterior, sino que este es un código refinado, pero se me olvidó pasarle el valor de KT. 1.2, déjenme, yo lo reviso aquí en la gráfica. Con 1.09, 1.01 y 0.... ¿A ti te dio cuánto? 1.2... Ok. Bueno, vale. Vale el 1.2. Ah, el de acá. Por así de decirlo, el, el quedaba 0.02 y el por acá, sí. 1.2 quedaba por aquí. Esta persona de aquí. Por eso okay, el 1. Okay. 1 Con Listo. el logímetro. Ok. Eh, eh, sección sí. 2 KD KT S A no, punto. Sería con otra vez. Un momento, pero ya esta es la sección 2 o es la, la sección, es la sección eh, la sección eh, del engranaje, la sección La a. sección de la sección esto los engranajes son los que en los diámetros son los que tienen el, el por así decirlo el nombre mal. Sería D1 sería la sección 1, de A sería la sección 2. D2 sería la sección 3, Db sería la sección 4 y D3 sería la sección 5. Por eso, pero ahora en esta parte del código, ¿en qué parte estamos? En la sección 2, en el primer engranaje, que me habían dicho que tenía ah, que cambiar el KTS, el KTS. Ok, lo cambiaste ya, le pusiste el valor. Sí, ahí está de 1.2. 1.2, y entonces miremos cómo quedó el factor de seguridad. Eh, Bajo una cifra, a 1.3 es 7, 1. lo rozó. es 7, entonces ahí hay que revisar, eso. bueno, yo en este momento no lo, no, no lo haría cambiar porque todavía hace falta revisar las otras secciones y volver a iterar los CAS. Exacto y volverían a cambiar el valor de los kt y los kts con una iteración. Sí. Eh, ya para la sección 3 no habría el kt y el K, el kf y el kfs los puse igual a 1 porque técnicamente ahí no se ten, no habría concentración de esfuerzo. Ok. Aquí está el 85, el SP que no cambia, el K-A que no cambia, el KB sí si cambiaría, el se no cambia, el KD tampoco y cambiaría el SF. Aquí puse el KF y el KFSA1 por lo que no afectan los concentrados de esfuerzo. Y aquí estaría. No hay presión. Los, no hay presión, exacto. Esto daría igual a cero. Eh. El valor del diámetro, el momento máximo, el torsor. Aquí el esfuerzo medio alternante y el esfuerzo medio. Eh, máxima me estaba arrojando un error porque anteriormente me estaba tirando un error cuando le puse aquí el número y me estaba arrojando más valores de los que en realidad eran. Así que tengan cuidado con eso si lo hacen así Ajá. por función. Ok. Es más, lo voy a poner aquí para que miren un momento. Eh, Profesor, una pregunta. Sí. Para un mismo factor de seguridad, el criterio AME pide más diámetro que, el, que un diseño de fatiga normal. Más diámetro. No, A al el, revés. Para el mismo factor de seguridad. Bueno, ojo, ojo con esto. Lo que pasa es que nosotros estábamos diseñando antes como si el esfuerzo de FOMISES incluyera el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante. Todo eso lo metíamos en un solo esfuerzo de FOMISES y estábamos considerando eso directamente contra la resistencia a la fatiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese es un sobrediseño muy gigantesco porque estamos considerando como si el esfuerzo máximo fuera... Eh, esfuerzo alternante y por ese motivo entonces el diseño que estábamos haciendo digamos antes de tomar en cuenta el criterio ASME por criterio Goodman era un sobrediseño exagerado entonces ahora al tomar en cuenta el criterio ASME el criterio de, de Goodman ya diferenciamos el esfuerzo medio del esfuerzo alternante, entonces nos debe dar unos diseños más reducidos de menor tamaño que antes. Ok, sí. eh, este era el error que les decía que cometía máxima. Si le ponen el número a esta parte de aquí, comienza a, a tirar estos errores. Calcula un poco de cosas y ¿qué dice al final. No, pero ahí no sacó error. O sea, sí, pero el resultado no, no es muy visible, por así decirlo. Todo okay. esto sería resultado. Ajá. No está, eh, digamos, no está simplificado. Exacto. Da una expresión larga y tiene inclusive exponenciales complejas. Sí, ahí recomendaría no poner números. si sí, les pasa eso por así decirlo ok eh, allí en esa sección me dio un por así decirlo un valor de criterios de demasiado elevado pero era porque los anteriores también hice un sobrediseño por así decirlo entonces sí. ese sería más o menos un diámetro por encaje en diseño más no sería el diámetro por esfuerzo que necesitaría okay, de acuerdo Sí, eso es cierto ah también recomiendo que si hacen el código no le pongan imágenes porque se demoraría más de lo que está demorándose ahora Ya, ya, está solucionando. Ya aquí ya no muestra el error, ya que le quité el número ese. Ok. Sí, en el cambio dio un buen factor de seguridad. 1.96, ok. Sección de... La que sigue es la del engranaje. La del el segundo engranaje. Aquí creo que también tengo un problemita con el KTS, que me faltó copiarlo de manera correcta. Eh, sería el diámetro... que está aquí, el... El SDP que no cambia, el caso A que no cambia, el caso B cambiaría, el caso C no cambia, el caso D tampoco, el SDF sí cambiaría y vendría lo mismo que en el anterior. Revisemos el KF y el KFS. Ahí. Aquí sería un KT215. Ah, no okay. Porque como le puse el diámetro 84 también daría mismo valor que el 84, segundo. 85, sí, de acuerdo. Daría, daría mismo valor que en el diámetro anterior. Y revísate el valor del momento... Ah, bueno, claro, que este es un diseño ahí de ustedes que no sé cuánto da el momento flector. Listo. Y después vendría la última sesión, que sería igual a la sesión 1. Pero con diferentes claro. valores, claro. te da ahí el 1.14 y la sección que es solamente flexión. Ustedes hicieron una tabla en Excel para ir registrando los valores y las iteraciones. Eh, sí, podemos verla. Eh. Ese, esa tabla la tiene mis compañeros no sé si alguno de ellos quisiera compartir porque esto sería digamos bueno lógico que empezando con los valores con los que uno haya empezado digamos del diseño estático esta sería la primera iteración entonces después de esta primera iteración hay que volver a calcular los casos para ver si hay cambio en los valores del KF y del KFS de cada, de cada diseño. Eh. Profe, creo que este ya es el resultado después de todas las iteraciones de cómo quedaría el diseño final. Sí, sí, sí, esto porque ellos ya aquí están empezando con los valores que son. Digamos, este, en este caso ya les debe dar que no hay cambio en los valores de los CAS. Exacto. Pero por eso quiero ver la tabla porque ustedes debieron registrar allí las iteraciones iniciales con las que empezaron. Eh, estoy esperando a que me pasen aquí el link de la tabla. Ya, yeah. yeah, ya te lo pasé. Okay, este, Una la, la, pregunta, profe. La, la sección de medio, o sea, la sección que está en la mitad, tiene que ser la más grande, ¿cierto? Aunque, aunque el, el factor de seguridad de Aménti, digamos que pues, todos los demás, tienen por ejemplo el mismo factor de 0S, pueda mayor, ¿cierto? Por ejemplo, si da con un diámetro menor al, al, al grande, no puede no puede quedar eso, porque tiene que ser mayor. Cuando aumentarse el diámetro, el factor de seguridad de armen aumenta, ¿sí? pero eso puede dar, por ejemplo, un 2%. 2 Alejandro, si te entiendo bien, el punto es el siguiente, o sea, la condición de esfuerzos más exigente normalmente es la que se va a presentar ahí en la sección 2 o la que ellos llaman sección A donde está el engranaje con la presión, la torsión y la flexión más los concentradores entonces pues como esa es la condición de esfuerzos más exigente, el diseño ahí es a donde da como respuesta el diámetro mayor pero sin embargo la sección del centro se incrementa por un motivo de ensamble por un motivo de ajuste de manera que el engranaje entre y case ahí y también porque bueno, listo, porque si lo hiciéramos al revés no sería posible armar el eje entonces eh, ese incremento es necesario por motivos geométricos del diseño de la, de la, de la pieza pero entonces tratamos de que no sea un incremento exagerado, sino que sea básicamente solo lo necesario para poderlo ajustar. Alejandro, no sé si eso es lo que. Sí, sí. Profe, y por ende, o sea, aumentaría su factor de seguridad. Es decir, entiendo, aquí, bien, ya, exacto. Bueno, el factor de seguridad, ahí... que tenga seguridad anterior, ¿no? Como que tanta relevancia. Eh, exacto, ahí el factor de seguridad no da pero es necesario para poder armar el, la pieza. Esa, esa queda sobrediseñada. Listo, sí, sí, sí, Gracias. Bueno, eh, entonces, ¿quién era el que estaba hablando? Polonia. Polonia, sí. eh, explícame ahí esa tabla. Entonces, ¿cómo fue que, le, que arrancaron? Eh, aquí tenemos los valores con los que comenzamos. Y cómo terminamos haciendo las primeras iteraciones. Pero Entonces, no veo los diámetros. ¿Cuáles son los diámetros con los que arrancaron? Lo que hicimos fue dejar arriba lo que está para, aparece en la primera línea. Primera fila, los valores fijos, lo que no, lo que no cambia a lo largo de las iteraciones. ¿eh? Era el KTS y el Q para la primera sección. Ya después íbamos cambiando, íbamos colocando el KTS que iba variando. El diámetro 1, que es el valor que está al lado de 1, que es igual a 64. Y íbamos anotando el factor de... De seguridad para fatiga y después el de la asme, que es como lo que aparece arriba. En ese ah, okay, okay. paréntesis ya es el segundo paréntesis. Listo, entonces en la primera línea no pusieron el valor del diámetro, pero en la segunda sí ya está puesto. Con el diámetro 1 de 64, sí, el diámetro. La primera a. Línea, son, los, son los valores que permanecieron constantes a lo largo de toda la iteración. De toda Ajá. la el diámetro del engranaje 1 de 80, diámetro 2 de, 80, de 85 de una vez. Eh, Desde el centro. Sí, porque estaba viendo que el diámetro uno estaba dando un valor de enlace muy pequeño. Entonces, eh, como me, me dije, ver, si sigo si así voy a demorarme mucho. Así que técnicamente te dé un valor a la suerte y comenzó a dar un valor ya decente. O sea, le, le, le pusiste el valor y de una vez se te casó para el diseño. Sí. Bueno. Entonces, él, el de la sección 3, lo arrancaron en 70, y entonces ya él les dio el primer diseño, diámetro 1.78, 84, 85, 84 y 82. Ahí les cambian los cas que es lo que se ve en la línea donde está el KT 2.6, y el KTS de 1 en la otra, KTS 18 kts 12 listo, que es, digamos, la segunda iteración. Ahí obtienen el diseño de, seten ah, que este es el de fatiga, 78, 84, 85, 84 y 82, y ya en la siguiente no les cambian los CAS. O sea que realmente en dos iteraciones ya les convergió. Sí. Con dos. Eh, les hago la pregunta al resto del grupo. Este procedimiento de hacer converger los CAS, eh, ¿necesitan alguna aclaración allí o quieren alguna explicación sobre eso? Están viendo que ellos se demoraron dos iteraciones globalmente para lograr que convergieran los CAS. Sí, profesor, a ver si, si, si podrían explicar esa parte bien, porque realmente no, no entendí muy bien. Bueno, entonces voy a compartir pantalla aquí y explicaría eso. Eh, profesor, una pregunta. ya, Usted me dice que ya el, criterio, el, el esfuerzo de Bob Mises para fatiga, ese lo podría quitar del código, ¿cierto? Sí, porque no lo usas y además tiene error O sea, yo estuve verificándolo con el código que usted tenía en la clase y lo tengo igualito en la misma función y todo si Yo no lo no sé, eso, pero sería... el valor no da si el valor no da, tiene error Ok <risa> <risa> Listo sí. Ok Bueno, entonces pongamos la la presentación aquí Hablemos del proceso. Entonces, globalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacemos un primer diseño, bueno, diseño preliminar, Estático. Como resultado de este diseño preliminar estático, entonces, si ¿sí están viendo ya mi, mi pantalla. Sí, profesor. Sí. Gracias. Entonces, como resultado de este diseño preliminar estático, obtenemos unos primeros valores de, en este caso, diámetro 1, el que ellos llamaron diámetro A, que en realidad los renombramos 2, 3, 4 y 5, diámetro 5. Pero podrían ser más o menos, dependiendo del caso. Entonces obtenemos esos valores. Una vez obtenido esto, entonces hay que hacer una primera evaluación de los eh, KF y KFS, pero eso es para cada sección. Con esa primera evaluación del KF y KFS para cada sección, entonces hacemos el primer diseño para fatiga. Diseño para fatiga. Usando ASME, voy a poner aquí Goodman como segunda opción o Gerber entonces este diseño para fatiga Ahora nos va a producir otros valores de esto de acá. Entonces, una vez que tenemos estos nuevos valores, volvemos a calcular. Profe, pero esa, esos diseños los hallamos con este un análisis estático, ¿cierto? Los de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Los primeros fueron con un diseño estático. Listo. Después los otros con PFAIA y FATIGA y ASME. Con el diseño de FATIGA. Ya los segundos son con FATIGA. Tomando en cuenta. Así, el listo, ahí está a... el ASME el Goodman. Exactamente, y luego, luego de esto, entonces hay que obtener nuevamente Los, los valores de KF, KFS para cada sección y esto continúa entonces cada vez que obtenemos estos KFS tenemos que re, eh, rehacer el diseño para fatiga de todo nuevamente de manera que obtengamos nuevos valores de esto y ya eh, continúa en un proceso que, como les he dicho en general, termina en dos o tres, dos o tres pasos. Entonces, esto es lo que diríamos que es el paso. Este de aquí es el paso cero. Este es el primer diseño para fatiga. Bueno, quitémosle eso ya. el primer diseño para fatiga luego hacemos un segundo y en general máximo casi siempre aquí llegamos hasta los que son necesarios pero normalmente esto termina en tres En realidad, ¿qué es lo que pasa? Que los K es, los KF y KFS, estos valores de aquí, KF y KFS son función de la forma del eje. Y a pesar de que estamos cambiando los diámetros, la forma del eje realmente no está cambiando mucho. Entonces, normalmente, con tres pasos, normalmente ya los concentradores... No cambian. Entonces, eso es lo que hacemos. Esto puede ser un diseño estático preliminar, o inclusive puede ser, como lo hizo Polonia allí, Intuición. No puede ponerle unos valores por intuición y saltarse y no hacer diseño estático. Eh, profesor, también creo que eh, también influye la parte de que, como nos daban el espesor y eso podía cambiar totalmente los valores estáticos y todo eso, también pudo, pudo haber sido que diera el papayazo de la primera. No entendí. Eh, como estamos agregando un espesor más al eje que sería una longitud más al eje que sería el espesor del, del del engranaje y estamos agregándole otra forma más al diseño anterior por eso también creo que tuve que cambiar bastante esa, esa, esa parte ahí por la cual tuve que hacer el, el tirar el ojímetro ahí en, en esa parte. No, de acuerdo, y la idea es que ustedes con, con el paso del tiempo cada vez van a tener una mejor percepción de eh, aquí realmente no se ve bien que hablemos de intuición en nuestro medio cuando estamos hablando de ingeniería. Entonces, eso lo llamamos criterio de ingeniería. En realidad, hay una básicamente es una intuición donde ustedes con base en la experiencia y los cálculos que ya han hecho obtienen un, unos, unos valores. Entonces, sin embargo, pues eso lo van adquiriendo con, con el uso, con el tiempo, con la experiencia, y es ese criterio que a ustedes les va a permitir decir mm, no, eso con 40 milímetros no aguanta pero son criterios basados en cálculos, basados en los valores de los esfuerzos, verificados, porque los verificamos finalmente, entonces eso es lo que pasa. Bueno, entonces, eh, como les digo, entonces básicamente voy a anotar eso aquí, eh, que los KFs en realidad son función de la forma del eje. Eso es una, eso es un hecho importante, profe, también le quería preguntar eh, con respecto a las dimensiones del del eje, eh, donde se donde se encuentran los donde se encuentran los concentradores con torsión, y se hace la nueva, el nuevo cambio a los a los diagramas del momento resultante, eh, ¿cuál sería su longitud? feliz no entendí la pregunta. Sí, la, la pregunta es eh, en los puntos de, lo, de las secciones 2 y en la sección 4, donde están, pues... Eh, las poleas o, o pues o los engranajes donde hay sí, torsión lo, sí. aquí donde hay torsión y, y presión externa exacto, ahí ¿cuáles serían las dimensiones de las longitudes? se conoce la de D1, D3, D5 pero la de D2 y D4 ¿cuál sería su, su dimensión? ah, pero yo se las dije en el enunciado que era una pulgada y media no, ese, el, el, el, ese es el espesor el espesor del... del engrane y la sección se hace de la longitud necesaria para que el engrane quepa ok entonces Aquí vamos a ponerle a este que tiene torsión, flexión, presión y concentradores. Profesor, solo para, para confirmar. El diseño estático, análisis de diagrama de cuerpo libre, se hace sin tener en cuenta el espesor de los engranajes, ¿cierto? Eh, pueden tenerlo en cuenta en sentido de las longitudes, los radios, pero es mucho más sencillo. El diseño estático, si ustedes ponen una reacción puntual a donde va el engranaje, así si ponen una fuerza distribuida. Si esa es la pregunta. Entonces, si ponen una fuerza distribuida, los diagramas les salen más, más complicados. Pero las reacciones, las reacciones en los apoyos no dependen de que sea fuerza distribuida o que sea. Fuerza puntual, entonces por eso eh, funciona bien independientemente de eso. Ok, listo. Bueno, entonces esto es como para recordarles aquí las diferentes condiciones de carga que ustedes establecen a través de esa tabla de cada sección. No caben más llamadores ahí. Entonces este ciclo, como les digo, en, en generalmente en tres iteraciones ya nos deja concentradores que no cambian. Hubo una vez que yo puse un diseño y resultaba que cuando cambiaban los diámetros en, en un diseño de estos, daba diámetros que intermitentemente tomaban valores alternantes y daba un ciclo infinito. Pero eso no lo he vuelto a ver. Entonces, eh, no debe ocurrir, debe ya converger. Bueno, yo quería contarles, ya se nos acabó el tiempo de la clase, no, todavía tenemos tiempo. Yo quería contarles hoy sobre fatiga con condiciones ah, estocásticas. Espero que tengo una pregunta. Disculpe ¿Sí? por interrumpirlo. Eh, no sé si me he perdido, no estoy entendiendo algo. Cuando hacemos la, las iteraciones respecto al, cuando estamos calculando lo del tensor, eh, lo hacemos en el diámetro, ¿cierto?, ¿Cómo así en el diámetro? Eh, o sea, los cambios que se van a hacer para el cuadro de las iteraciones, lo hacemos en el diámetro, porque de allí sale lo demás. O sea, en casi todas las ecuaciones está incluido el diámetro. Iteramos el diámetro. Así es, sí, lo que, el parámetro de diseño que estamos buscando son los diámetros. Eso es... Y eso es lo que vamos cambiando para, para darle cumplimiento a los criterios, que los criterios aquí es, en este caso, el criterio de ASME con factor de seguridad. Ok, y se hace eh, cambiando, in, eh, cuando quiero volver a iterar, lo hago desde el, la fatiga o ya desde el tensor. O sea, esos datos que me arrojó la fatiga, ¿los dejo igual o los, los cambio? Cuando vas a volver a iterar, cambias los valores de los diámetros, pero toda la estructura de cálculo te, te continúa, porque tienes que nuevamente los Ks, los Q's, el esfuerzo flector, la torsión, la presión, todas esas cosas hay que evaluarlas cada una en su caso. Hay, por ejemplo, ese fenómeno de que el KB tiene una fórmula que cambia según el valor que tenga el diámetro, que si es mayor de 50 o menor de 50. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Lo mismo, los valores mismos de los Ks que cambian dependiendo de estos valores de acá. Entonces, eh, cuando tú modificas los, los diámetros, sí Debes revisar tu estructura de cálculo, pero mayormente es el mismo, es copiar y pegar, solamente cambiándole los valores. Ok, profesor, muchas gracias. Sí. Algunos escriben un código para cada sección, este es el código de la sección 1, código de la sección 2, para que no les quede un esqueleto muy largo de para no perderse buscando ahí línea por línea, pero eso es cuestión de cada cual cómo lo quiere organizar. Lo que sí he visto que es muy importante es, número uno, llevar un registro adecuado, que es el reporte del diseño. Ustedes no pueden presentar como reporte de diseño todas esas ecuaciones y cálculos de máxima. El reporte de diseño... Eh, debe tener en forma de lenguaje eh, explicado cuáles han sido los pasos, cuáles han sido las consideraciones, cuáles han sido las decisiones, cuáles han sido las iteraciones, cuáles han sido los valores obtenidos, y eh, lógicamente... Eso es, digamos, un texto, ese es un texto a mano que hay que escribir aparte de todo el código con sus cálculos. En el parcial es muy importante este reporte porque el código solo no habla. Yo tengo un código que, por ejemplo, lo hizo Polonia y de pronto alguien más dice: No, pues yo estoy viendo el código de Polonia y me parece importante. Yo, yo puedo hacer unas cosas parecidas a él. Entonces, tan. Pero eso no habla ni toma decisiones ni me dice qué fue el proceso de diseño. Entonces, por eso es que necesitamos un reporte a mano donde se diga qué fue lo que se hizo para obtener el diseño. Eh. Eh, profesor, una pregunta, para el parcial también hay que entregarle la sumatoria de fuerzas, momentos y desde la parte de fatiga o solo en la parte de la iteración. Las sumatorias de fuerzas y todo eso son la base porque si eso está mal, entonces los momentos están mal y si los momentos están mal, los diseños están mal. Entonces Hay que hacerlas y hay que hacerlas bien desde el comienzo. O sea, pero para el reporte escrito en PDF también se tienen que entregar allí. Ah, sí, claro, en el reporte escrito hay que poner, por eso yo en el formato de entrega de trabajos está un esqueleto de lo que va en ese reporte, ahí están los diagramas de cuerpo libre, las reacciones, no sé qué, no sé qué, los, los diagramas de momento y luego paso a paso más o menos eh, estas cosas que les estoy diciendo acá. Pero eso tiene que estar escrito a mano, no es que no, yo lo escribí dentro del Máxima, ahí tiene su código de Máxima y mírelo. Ese código de Máxima puede correr como puede que no corra. Y igual eso no me quiere decir que sí diseñaron o que no diseñaron. Ahora, los alumnos de Ingeniería Mecánica tienen una característica, es que uno les pregunta, ¿qué fue lo que hicieron para obtener los resultados? Y entonces le dicen a uno, eh, hicimos el diseño con tres iteraciones. Punto. Una línea. ¿Ya? Entonces, es demasiado subjetivo, porque cuando ustedes dicen, hicimos el diseño, solamente ustedes saben el contenido de eso. Y de aquí en adelante en la vida, nadie más lo va a saber, excepto que ustedes les digan qué fue lo que hicieron para hacer ese diseño. Entonces, ustedes no tienen que su suponer que están hablando con un profesor que entiende o que conoce o que sabe lo que ustedes hicieron. Yo a veces no entiendo, a veces estoy, inclusive hasta con sueño, <ríe> me, ha, me ha pasado que estoy oyendo a los alumnos y me quedo dormido, y cuando me despierto, ¿qué es lo que están haciendo? Man? No, eh, eso es una cuestión que no puede ser subjetiva, donde ustedes en lenguaje humano, en español, explican esto y tenemos otro problema con ese lenguaje en nuestro contexto y resulta que el español turbaquero, el español cartagenero el español arjonero a veces hacemos una serie de simplificaciones en las palabras tres, cuatro, pa, pa y ya y, y no es así, por favor hay que explicar hay que explicar eh, entonces, esto no es lo correcto. Voy a poner aquí. Eh bueno, de alguna manera tengo que decir que esto no es lo correcto. Vamos a ponerlo acá con color será entonces eh, hay que usar un lenguaje claro para el promedio de las personas que inclusive no tienen la formación que ustedes están teniendo pregúntense cuántas personas en Colombia o en la costa atlántica están haciendo esta formación con cálculos, con código, con gráficas, con evaluación, con retroalimentación, con que ustedes están teniendo aquí. 50 personas al año en 40 millones. Pongámosle que en las demás universidades son 400 personas al año en 40 millones de personas. Entonces, el, el número de personas que tienen esa, esa base para hablar el mismo lenguaje de ustedes, es muy bajito, Entonces, ustedes tienen que hablar con un lenguaje más amplio, que es el español, y a veces ustedes piensan que los jefes de ustedes, o las personas a quienes les muestren el diseño, van a conocer lo que ustedes están mostrando, y resulta que el caso A, eh, de pronto recuerdan que lo vieron, lo mismo el Q y de pronto alguno estudió con los textos rusos, entonces no usan el criterio de la ASME sino que usan el de Vinogradov, una cuestión así, entonces hay que hacer la referencia y hay que decir de dónde viene y por qué se usó y cómo se usó en el parcial yo lo entiendo porque están en carrera y no da tanto tiempo para que hagan un reporte como, pero eh, en el, tienen que tener un documento que explique sus cálculos, o de lo contrario los cálculos no valen nada, y aún en el parcial eso funciona, entonces por eso en el parcial les pido que escriban a mano la solución del parcial y eso que tienen que escribir a mano es esto, coger el algoritmo, coger las tablas sacar los valores de las iteraciones, explicar en español y ponerlo para, para poder decir qué fue lo que se hizo. Y lo demás tiene que estar adjunto, porque entonces ese es el otro asunto, que eh, una vez un alumno llegó y me, me escribió el reporte, y ya, estos son los valores del diseño, y bueno, y entonces, ¿dónde está? ¿Pero cómo? ¿Dónde está la, el, el código que usaste? ¿Dónde está? Entonces hay que adjuntar los códigos. Hay que adjuntar las tablas, digamos las hojas de cálculo, etcétera, etcétera. Todo eso va ahí adjunto. Bueno, sí voy a hablarles de todas maneras de la fatiga estocástica. Vamos a hablar de la fatiga estocástica. Ustedes ya se han dado cuenta que surge esa pregunta que es precisamente, bueno, ¿por qué 1.14? ¿Por qué 1.4? ¿Por qué 1.7 como criterio del factor de seguridad? Eso ya lo hablamos en el diseño estático y nos pasamos a la metodología de la probabilidad de falla. Es una metodología más robusta, coincide mejor eh, con la experiencia y tiene más sentido, más sentido físico. Entonces ya no vamos a hablar de un diseño para fatiga de factor de seguridad 1.4, 1.2, sino que vamos a hacer un diseño para fatiga con probabilidad de falla y lo mismo, hay un cambio entre los valores de probabilidad de falla para fatiga y la estática. Aquí usamos probabilidades de falla 1 por 10 a la menos 4. Eh, también podemos hacer uno por 10 a la menos 5. El 10 a la menos 6, muy raro, pero mayormente nos quedamos con el 10 a la menos 4 de probabilidad de falla. La razón de, de, de hacerlo también tiene mucho sentido y es que el ensayo de la probeta de Moore, el valor de la S sub prima no es un valor... Eh, determinista. Ustedes lo ven en su, en su texto. Cuando ustedes miran allí esta gráfica, mmm, voy a mostrárselas. Perdónenme un segundo. Entonces, ¿qué muestra esta, esta gráfica? La dispersión de los valores dependiendo de la resistencia última a la tensión para el valor obtenido de la S sub'. Entonces, si miramos los puntos negros que son aleaciones de acero, se encuentran que, por ejemplo, para 140 megapascales hay una dispersión aquí de posibles valores que puede tomar la S prima. No es un valor único pero en la línea media va por el 0.5, 0.4 que hablamos, pero puede ir hasta 0.6 o desde 0.4. Entonces, esta dispersión es la que hace que empecemos a entender realmente la, la fatiga. Entonces, lo, lo primero que va a ocurrir es que con base en esto, Hablemos de que la S' da 0.504 veces la S última con un valor medio, con ese valor medio, digamos, y con un coeficiente, el coeficiente de variación que se ha encontrado este. 13,8% ¿De dónde sale el 13,8%? Bueno, del mismo lado de donde sale el 0.5% ¿Por qué da 0.5%? Bueno, hay una cuestión en la estructura de los átomos, el carbono y el hierro eh, Pero es algo de nuestro planeta, de, de este universo Es una cuestión que hasta ahora no tenemos correlacionada y si hay una correlación va a ser bien compleja con la estructura molecular de, la, de los granos de, de la estructura granular del acero. Da coeficiente de variación 13,8% independientemente del coeficiente de variación de la SUT. De la SUT puede tener coeficiente de variación 0.7% del 6%, del 15%, pero la S' tiene coeficiente de variación 13,8% y de la misma manera pasan otras cosas, entonces voy a, ya termino y esto no entra en el parcial, solamente para que se animen para el tercer corte entonces viene, o oh, bueno, dejémoslo ahí Entonces, la S sub prima tiene coeficiente 13,8. El K sub D tiene su valor pero él tiene un coeficiente que da el 11%. Siempre da el 11%. El otro que es importante aquí, el K sub B El caso B es importante porque el caso B tiene su valor, pero queda con coeficiente de variación de 0%. El caso B es determinístico. El caso A tiene su valor, que es el mismo valor que hemos calculado, pero le da al caso A le dan unos coeficientes de variación. Que son más o menos del 6%. Este sí tiene un, una variación aquí, más o menos 6%, 5, 4%, y hay una fórmula, hay varias, varias constantes, coeficientes para calcularlo. De resto, el K sub C para flexión y torsión tiene coeficiente de 1, de 0, o sea, también es determinístico, y ya. El Kf tiene el coeficiente de variación, pero entonces ahí ya lo que hacemos es calcular la, el coeficiente de variación del esfuerzo. Entonces, estos van a ser los insumos para poder calcular nosotros la probabilidad de falla. Hay que calcular la F con su coeficiente. Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto vale la F? Nos va a dar un valor medio... Y con un coeficiente que hay que calcular. Entonces, este coeficiente de variación de la F, ¿qué les digo? Normalmente va a dar por ahí 22, 24%, más o menos de ese rango de valores, inclusive 18, 18%, 22% ciento, 24%, por ciento, por ahí en ese rango dan, tomando en cuenta todo esto de, de la S sub e prima, el K sub D, el K sub A, esto es lo típico que le da a la S sub F, esto es una variación grande, o sea que la resistencia a la fatiga no es un valor puntual, sino que es un valor con una dispersión grande muy significativa. Bueno muchachos, entonces dejamos ahí, eso lo continuamos después del parcial. Primera tarea después del parcial va a ser resolver, pero calculando la desviación de la SUF. Preguntas, comentarios. Horario para el parcial, voy a escribirlo aquí, no sea que me vayan a después poner. Entonces, eh, no, aquí horario. La arrancamos 7 de la mañana a 11. Una extensión gratis que es de 11 a 12. Pueden usarla. Los que tengan problema con el horario pueden usar el domingo. ¿A qué hora el domingo, profe? ¿Y cuántos son? La vez pasada eran como tres nomás. Eh, era yo. No sé quién más. Pues, Profe, eh, en este caso yo también, porque tengo otro parcial el mismo sábado de 7 a 9. Ese me cruza. ¿Parcial de qué? De eh, máquinas. Técnicas. Eh, ah, máquinas. No, okay. ok. Bueno. El domingo no me gusta meterme con muchas complicaciones, entonces arranquemos a las 6 de la mañana, 6 a.m. Tratamos de terminar temprano, a las 9 que hayan terminado. Con eso se desocupan rápido. Son 4, 7 y 4, 6 y 4 son 10. Nos va a regalar una extensión también a nosotros. De acuerdo, sí, extensión gratis ahí. Entonces, con eso quedamos listos. Nos vemos el sábado a las 7 en el link de clase. Muchas gracias. Con eso terminamos hoy. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Pablo, vale, profesor, que tenga buen buen día.